La Asociación Veteranos de Guerra de Malvinas, eh, acá de General Roca, surge como en el resto del país, la necesidad de hacer una causa común, de juntarse todos aquellos que estuvimos eh, involucrados en una lucha, pero que guardamos ahora los mismos sentimientos y que vimos aquella gesta, vuelvo a usar esa palabra al principio, eh, esa proeza, porque dimos todo, todo lo que se pudo. Ahora, acá, al ver que estábamos hablando el mismo idioma, que estábamos sufriendo las mismas consecuencias, entonces, eh, en distintas partes del país, y incluido acá en General Roca, nos nucleamos para hacernos partícipes, seguir recordando estas anécdotas, seguir estudiando el problema Malvinas, que no terminó con la guerra. Malvinas ahora es no solo Malvinas, sino la proyección Antártica, sabiendo que el 80% del reservorio natural del, del agua potable en el mundo está en Antártida, ¿no? Y por eso es que ellos pretenden, eh, al ocupar Malvinas, tener jurisdicción sobre el resto de la Antártida. ¿no? Entonces nosotros, eh, a los 10 años de regresar, empezamos a nuclearnos y desde allí tenemos nuestra sede, tenemos nuestras reuniones de todos los jueves, y así vamos incrementando eh, nuestra camaradería y también nuestros conocimientos y asumiendo la responsabilidad de transmitir estos conocimientos en distintos programas. Tenemos Malvinas en la universidad, eh, Malvinas en los barrios que se desarrolló en Villa Regina, Malvinas en las escuelas, que es un proyecto que se está tratando, lo estamos llevando a cabo acá en General Roca, pero estamos extendiéndolo a, todo, a toda la provincia. Y, y bueno, de esta manera es como podemos eh, ir haciéndonos voz de los que quedaron en Malvinas allá sin voz. Aquellos que están como en las garitas gélidas, heladas, aguardando eh, el día ese en que Podamos decir, voy a Malvinas, pero sin tener la, el momento humillante de tener que presentar un, un pasaporte. Y le puse: Honor, gloria y paz para todos los que murieron en este monte, los, bra los bravos del Regimiento Infantería 4 de Monte Caseros.